ya sea en una reunión social, en el trabajo o en su vida cotidiana. Actúa de manera refinada y sofisticada, además de que su vestimenta llama la atención. Debes saber que la elegancia es una combinación de muchos factores, como la postura, la vestimenta, los modales y la confianza. En este sentido, es interesante explorar por qué una mujer puede ser vista como elegante y cómo esta cualidad puede impactar su vida personal y profesional. En este video, examinaremos algunos de los rasgos y comportamientos que hacen que una mujer sea elegante y cómo estos rasgos pueden influir en la percepción de los demás sobre ella. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Confianza. Una mujer elegante, siempre se muestra confiada y segura de sí misma en todas las situaciones. Ella tiene una postura erguida, camina con gracia y habla con claridad y firmeza. No duda ni un segundo y no teme a su alrededor. 2. Comportamiento. Su comportamiento destaca. Educada y cortés en todo momento y con cualquier persona. Ella es respetuosa con los demás, siempre escucha atentamente y es amable y empática. Así que si quieres comprobar si esa chica es realmente elegante, acércate y háblale de manera cortés. 3. Vestimenta. Algo que destaca a una mujer elegante sin duda es su vestimenta. Ella elige cuidadosamente cada prenda para cada ocasión y se asegura de que sea adecuada para la situación y que la haga lucir y sentirse bien. Y aunque no necesariamente debe ser ropa de alta calidad, sí es primordial que esté bien cuidada y limpia. Y por supuesto, que su figura luzca de maravilla. 4. Modales. No podían faltar los modales. Una chica con elegancia tiene modales refinados y sabe cómo comportarse en situaciones formales e informales. Ella sabe cómo usar cubiertos correctamente, cómo tomar una taza de té, una copa de vino y cómo presentarse a sí misma y a los demás de manera educada. Además, sabe perfectamente lo que no debe hacer. Tiene todo monitoreado. 5. Conversación interesante. Tener una conversación interesante y atractiva es algo que sin duda tendrás con una mujer elegante. Ella es inteligente, informada y curiosa sobre el mundo que la rodea. Es capaz de conversar sobre una amplia gama de temas y sabe cómo escuchar y hacer preguntas inteligentes. No suele quedar mal y si lo hace es por algún error minúsculo. En resumen, distinguir a una mujer refinada puede requerir una observación cuidadosa de sus comportamientos, modales y forma de vestir. Recuerda que una mujer refinada a menudo irradia una sensación de sofisticación y elegancia en todo lo que hace. Sus modales, su forma de hablar y su comportamiento son corteses y educados, lo que puede ser muy atractivo para los demás. Además, su forma de vestir y su apariencia son cuidadosamente seleccionadas para cada ocasión. En definitiva, la elegancia es una cualidad que puede tener un gran impacto en la percepción que los demás tienen de una mujer.